El punto de vista de la actualidad África Fundación Sur La Editorial Acogida y respeto hacia todos los grupos humanos en su diversidad aquí y en África Durante la semana pasada eh, pudimos observar unas manifestaciones muy bien montadas para acoger a todos los grupos de diferente orientación sexual me parece una, una manifestación normal, que se acoja eh, a todos los grupos en su diversidad. Es justo y humano. Pero yo me preguntaba por el contraste en nuestra actitud y comportamiento. ¿Por qué no aplicamos la misma actitud de acogida y de respeto a otros grupos humanos? Como por ejemplo los refugiados, los desempleados, la trata de personas, sobre todo de mujeres los encarcelados por razones políticas, etcétera. Yo creo que para intentar eh, superar esta eh, farsa, esta actitud hipocrítica, necesitamos tres dimensiones importantes y pensar, reflexionar sobre ellas. Primero, necesitamos elegir líderes políticos y económicos que no se aprovechen, que no saquen beneficio de todo. En vez de líderes partidistas, necesitamos líderes que se ocupen del bien común, que se preocupen por el bien de la gente, de todos los grupos. Y cuando vemos líderes corruptos o comerciantes que viven en superlujo, la sociedad no los podemos aceptar. Queremos líderes íntegros y consecuentes. Segundo, necesitamos una educación integral, humana, social para todos. Desde niños hasta mayores. Al fin y al cabo, es la educación a la que debe motivarnos. Y en tercer lugar, necesitamos una sociedad que denuncie las hipocresías y los abusos, sí, de todos los grupos humanos, que elija líderes más íntegros y que se comprometa a dar ejemplo de comportamiento abierto, acogedor hacia todos los grupos sociales. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur, la Editorial